La respiración es una acción automática que puede hacerse voluntaria. La idea es que pidamos al paciente que inhale y exhale voluntariamente, controlando la respiración. Luego le pedimos que la exhalación la haga en forma de soplo.